Hola amigos, hace algún tiempo atrás adquirí este pequeño termómetro infrarrojo Es un Fluke 62 Max Plus ¿Sí? Bueno, entre las características que tiene este termómetro Constan en que puede medir de menos 30 a 650 grados centígrados ...y que tiene su tiempo de respuesta de una lectura es de 300 milisegundos. En sí, el termómetro, yo lo he probado, ha sido muy útil, muy fácil de usar. Como podemos ver, físicamente es un termómetro de un tamaño considerable, tampoco es muy grande. Entra en una mano, tiene una carcasa de goma... Que lo protege muy bien al equipo De hecho, yo sin querer lo hice caer Y el termómetro no sufrió ningún daño Es una goma suave Que incluso facilita cogerlo Su uso basta con jalar el gatillo Para accionar el termómetro Entre las funcionalidades que tiene el termómetro Tenemos... Que podemos activar una luz de, de fondo, activar el láser del termómetro. Si queremos lo apagamos, no es necesario tenerlo prendido. Podemos definir el, que nos suene una alarma cuando esté llega a una temperatura de 370 grados o bajarle. O encender una alarma cuando haya eh, temperaturas inferiores a determinado voltaje. Podemos intercambiar entre grados centígrados y pareje. Son varias funcionalidades con las que cuenta este pequeño termómetro infrarrojo. Bueno, esto es todo lo que les puedo contar de este termómetro infrarrojo marca Fluke modelo 62 Max Plus. Así que ya lo saben, si es que desean comprar uno de estos... Se los recomiendo.